...y la música más actual... ...la parte más clásica, más histórica y más zamorana... ...llegó a Lubián de la mano del grupo de baile tradicional Sedeiro. Hemos querido dar una pequeña pincelada de, de cada sitio... ...ya que el folclore de Zamora es muy intenso... ...y sobre todo muy abundante... ...hemos hecho un recorrido pues por pequeños sitios... ...sobre todo pequeños bailes que están en el, en el... ...prácticamente en todos los grupos de baile... ...y que son un poco seña de cada uno de los sitios... ...hemos pasado por la comarca de Sayago ...haciendo bailes de Cibanal, de Mayalde o de Palazzo de Sayago. Nos hemos ido al Issste, hemos hecho algún baile de Río Frío, como es la Conchita o Palazuelo de las Cuevas. Y también hemos visitado la vecina Portugal, que muchas veces decimos que es Portugal, pero casi es Zamora, me refiero, porque no existen las fronteras entre unos vecinos y otros, para hacer uno de los bailes también que más se conocen, como es el repaseado. ¿En qué se diferencia cada baile? Bueno, la verdad sobre todo es la forma de vivirlo. Evidentemente en Sanabria tenemos bailes mucho más verticales, bailes mucho más movidos, mientras que en Sayago hacía más calor y quizá eran bailes más tranquilos. Al final también importa qué le da cada uno a ese baile. Pero bueno, al final todos tienen unas pinceladas muy parecidas, aunque lógicamente con las diferencias de cada uno, más brincados, más tranquilos, bueno, al final hay que verlos casi y conocerlos y sobre todo vivirlos para poderlos disfrutar. Que tiene que contribuir a eso, sin lugar a dudas. La verdad es que yo creo que en Zamora gozamos de una buena salud en cuanto al folclore, sobre todo de la gente joven. Al final, si la gente no participa, tiene a un amigo, a un familiar, a un primo que, que participa. Pero también esta forma de hacer nuevo folclore es acercar a sonoridades, a ese sonido más moderno, a esa forma de hacer la música más contemporánea, que también, evidentemente, es una forma de acercarlo. Pero no solo a la gente más joven, también hay mucha gente mayor que viene de fuera y que lo tiene, no olvidado, pero sí quizá un poco externo a lo que habitualmente escucha. woo <laughs>